Estamos en el Parque Nacional Molina de Flores. En este parque ustedes pueden disfrutar de paseos a caballo, exposiciones artesanales, recorridos culturales en la hacienda. Estos debes de tener paciencia y si bien te va, te atienden rápido, pero regularmente tienes que esperar. Ahí en la entrada para poder accesar al casco de la hacienda.